Bueno, pues por arte de magia volvemos a nuestro plató y tenemos ya con nosotros a Javier Fernández de Mayo Floristerías. Muy buenas, Javier. Muy buenas noches. Entonces, por acompañarnos en esta sección, que nos consta? Pues sí. va mucha gente a la tienda preguntando por las plantas y los adornos que ven aquí, así que nos consta que nos ven. Así que espérate que lo que vayas a hacer aquí te lo van a pedir en la tienda. Claro. Siempre aquí lo que vamos a hacer es cosas facilitas. Eso es en la... la tienda ustedes pueden encargar cosas mucho más elaboradas porque Javier y su Cosas que sorprendan son a nuestros invitados Venga. y a ellos mismos. Entonces hoy hemos traído, hoy te voy a hablar, vamos a reducir las dos secciones en una, la de plantas y la de flor cortada en una. Dejó, es muy bien. Entonces lo que vamos a, a hablar hoy es de la Echeveria. La Echeveria. <coughs> Perdón. Echeveria es una planta que es originaria de México y de la zona central de, de América. Uh -huh. Entonces, eh, serán, bueno, como veis, hay varios tipos, varias variedades. Son plantas crasas, eh, hay hasta 150, bueno, en otros manuales te dicen hasta casi 400 variedades. Madre, pues como pues, para tenerlas este todas. Nos vamos a poner a trabajar. Lo que vamos a hacer eh, con ellas, normalmente están en maceta que es eh, las vamos a encontrar puestas en sus macetitas y con su raíz pero eh, ahora se llevan mucho para ponerlas pues en este tipo de barcas blancas o de sí. centros alargaditos o a mí se me ha ocurrido dar ese toque de muy bien tranquilo para estos días de, nos viene de invierno muy relajado que vamos. nos tenemos que relajar nos viene bueno muy pues bien, Javier. lo que vamos a hacer es vamos a distribuir os he traído tres recipientes vale. de tres tamaños utilizando las proporciones que yo siempre me gusta utilizar ya sabes y vamos a colocar tres plantas de estas en tres recipientes independientes vale vale y ahora le vamos a ir añadiendo elementos Venga. elementos diferentes hemos traído eh, en algunos casos vamos a poderlas poner sobre musgo de acuerdo El, cuando la pongamos sobre un musgo eh, al echarle un poquito de agua que aquí entramos en el riego, el riego cuando tiene una textura terciopelada, y esto lo digo para cualquier tipo de planta, no debemos regar las hojas. Por ejemplo, las San Pablo, esas que son las violetas africanas que llaman ¿Sí? la gente, pues esas no las debemos regar las hojas. Pero cuando tienen una textura más o menos lisa, no, no pasa no nada pasa y podemos nada. regarlas. Entonces vale. aquí podemos regarla, pulverizarla o echar, humedecer el musgo y ponerla sobre ella. ¿Vale? Uh -huh. <risa> Otra fórmula que tenemos es ponerla sobre algún tipo de tierra o de arena, ¿de acuerdo? Como vamos a hacer ahora. ¿Me pongo por aquí por ¿pues si acaso? Sí. Vamos. Aunque creo que no hace falta, Javier lo ha he hecho muy bien. Vamos a hacerlo así, vamos a echar un poquitín más. Vale. Y sobre aquí también, aunque esta es una, un tipo de arena de, de, decorativa, pero también conseguiríamos un efecto parecido. Muy bien. Vale que nos pueden enraizar, humedecemos, necesitan muy poquita agua, porque como ves, son plantas que acumulan, al ser plantas crasas, igual que los cactus y todo este tipo de plantas, acumulan el agua. El, el agua. Voy a ir poniendo yo elementos, a la vez que hablo contigo. Sí, sí, tú y, ejecuta. Y voy a ir a, haciendo, ¿vale? Vale. Entonces Hemos puesto musgo, hemos puesto piedrecitas, en un caso. Exactamente, y hemos ido explicando un poco los cuidados. Se dan, eh, Se utiliza mucho en exterior para zonas... Eh, vamos a ver, vamos a ir poniendo para zonas eh, de rocalla eso para extenderlo porque se extiende muy bien, son muy planitas y se extiende muy bien. Y tiene una floración también, dan ¿Ah? unas flores un poquito que van hacia arriba en colores rojizos, naranjas, que quedan muy bonitos. Voy a ir añadiendo. Pero y así cortadas sin raíz y sin enterrar, aguantan, Javier. Sí, por lo que te estoy diciendo, porque lo que en cuanto lo, lo pongamos y te, tenga humedad. Aquí, o bien, si no, vamos, le vamos a echar un poquitín de agua, unas gotitas de agua ahí, pues enseguida van a enraizar, ¿de vale, acuerdo? Vamos pues muy bien, y vamos o sea, a, ir colocando... va a crecer la raíz. Exactamente, muy bien. exactamente. Ya me ha quedado claro. Como veis, estoy colocando un poco elementos de una forma arbitraria, pero no es tan arbitraria, ya No Los vais a ver... Javier no hace nada arbitrario. No, no, no, no, no, no nos engañas. Lo vais a ver que no es de una pero forma... Tú parece que no, pero tú te has pensado. Bueno... Que ya lo sabemos vamos a colocar aquí los elementos en este caso lo que, va, es que hemos combinado de forma ya decorativa pues hemos combinado unos elementos que a mí me parecen muy bonitos para combinar con, con este tipo de plantas y darle ese toque oriental toque de la madera con la, con la canela toque de un toque de piedras de acuerdo de velas, de velas que nos da esa tranquilidad. Bueno, ya vamos viendo que esto Después va a tener una forma va, estupenda. Va, va tomando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de forma. Vamos y esa ver. bola, que es Javier? y esta bola, vamos a colocarla de este lado. No, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, a cambiar la, la, la historia para que se nos vea mejor desde fuera. ¿Vale? vale, vale, y vamos a colocar dos velas por aquí y una tercera por. Qué bonito, bueno. qué natural, qué otoñal. Exacto. Y luego ahora vamos a ir colocando una serie de piedras entre medias para dar y unificar todo el trabajo general. ¿De acuerdo? Me ha encantado. Para unificar todo el trabajo. Por aquí, que nos falta. Aquí vea ya estuvo vacío. Muy vamos bien. Vamos a colocarlo. Pállate, vamos a colocar alguna pequeñita y con esto conseguimos el trabajo ya hecho. ¿Dónde vamos a colocar esto? Mesas bajas. Pues okay. sí, mejor en mesas bajas y en sitios donde podamos verlo desde, de arriba. desde un punto alto, exactamente, porque encima vamos a encender nuestras luces. Podemos colocarlo de una forma, de una manera, todos juntos eh, o bien en colocarlos en diferentes puntos de la casa, de una misma estancia para o, que estén armónicos. Mira qué forma más bonita para una decoración de mesa. De una mesa, forma forma alargada y comemos alrededor o bien intercalamos, ponemos uno de cada lado, los dos pequeños en, a, los, a los lados y el grande. Uy, y el grande en el medio. Entre medias, exactamente. Que no quiere estar sequita. Que es que las bolas son redondas y se mueven. Y no lo quiere, que quiere que estar sequita. Esta sería un poco la idea de nuestro todo, no es de, de nuestro trabajo. Me ha encantado. Te voy a decir como curiosidad que la Echeverria uh -huh. eh, eh, procede, eh, ya te he dicho, de México. Y está origen a es su nombre de un pintor naturista, un, un tal Echevarría, uh -huh. que es el que las descubrió y que las dio un poco a conocer a... En, en sus libros. Bueno, pues ya he conocido este tipo de planta que florecen, <coughs> recordamos, que luego si enraiza donde ustedes la van sí, a poner, entre rocas o por ahí... Podemos plantarla eh, directamente en Ah, majicita, se puede sí, plantar directamente en Una vez que enraizan, vale. con, podemos plantarlas directamente donde queramos. Esto va a enraizar enseguida. Enseguida que tenga un poquito de humedad ¿De agua? baja, va a, va a enraizar enseguida. Bueno. Eh, humedad, muy poquita. Porque qué sobre la acumulan? Exactamente, muy poquito y sobre todo en invierno. Y si vemos que está en un recipiente que es un poco más cabo, pues entonces que, procurar que no se estanque, porque eso puede dar a que alguna de las hojas no se pongan amarillas y se pudran. Entonces, y dan un claro aspecto muy, feo. muy, muy, muy feo, muy feo. Bueno, pues la echevarria... Echeveria. Echevar Eche echeveria. Echeveria, casi me echeveria, echeveria. Que Eche mal. he ido al apellido sí. del inventor al final. Echeveria. echeveria. La Echeveria hoy protagonista de este rincón de flores para mi casa. Pues muchísimas gracias Javier, una semana más. Gracias a ti. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos. Hasta luego.